Well then go my way. Gorin no sapons no take you to your gorish Derechito al vicio, somos cine y en esta ocasión especial, bajo el sol de Belgrano, nos encontramos en las barrancas frente al barrio chino, ahí nomás cerca de las vías del tren está el dragón de la buena suerte que quita dinero y el arco del triunfo chino, donde estaremos festejando el año nuevo chino del conejo, del conejo Boss Bunny, del conejo Pecora, del conejito Gallardo y de todos los conejos de este planeta. Y también estuvieron los medios, ahí ven que en la entrada nomás bajando las escaleras calinatas de <risa> ¡Qué escalinatas! Las escalinatas de Barrancas están los jubilados caminando de a poquito, están los turistas sacándole fotos al piso, hay muchos haciéndose selfies con el arco y el día, digo, el día está bárbaro, está hermoso, hermoso como toda esa barba por podar, hermoso como la peatonal, porque esta callecita se transforma en una peatonal todos los fines de semana, pero bueno, vamos a poder pasar, vamos a poder pasar entre tanta gente, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Intentar ahí pasar adelante de los que sacan fotos, adelante de los que tengan peluchos de ofertas, adelante de los que tengan patitas de cerdos en sopa. Mirá, acabo de encontrarte ya algunos peluchines, algunos sacamocos también de la gente, ¿por qué no? Hay toda clase de turistas por ver. Y mirá lo que es esta merca de anime. Tenés ahí algunos figurines con cajas, algunos de Darth Vader, de Dragon Ball tenés un montón, Iron Man y los Vengadores, tenés de One Piece, de Shintama. Tenés a Haruhi Suzumiya. Abajo tenés a los de Spy Family. Algunos clásicos como Sakura Card Captor. Tenés a los de Man también. Y a ver, ¿qué más? Una Deadpool, una Lady Deadpool. Tenemos algunos personajes de... Bueno, tenés los de Chesu man de nuevo. Tenés algunos personajes en mini funquillos con sus cajitas. Bueno, esos son raros, esos son cubos Rubik's raros, triangulares, algunos Pokémon, algunos Legos de Harry Potter, Tenés, aunque están un poco descoloridos, pero me copan, me copa también la cantidad de gente, todas estas personas son como Legos caminando en medio de este maremoto de gente, este maremoto de festejos, si ven arriba, encima de todos esos humanos, hay, algunos, hay algunas lámparas chinas colgando que de noche se van a ver bárbaras porque se van a prender, pero mira, si no, si te agarra el hambrecita en medio de esta caminata, tenés algunos sándwiches, algunos puestos de comida china, si no, donde tenemos ahí los clásicos fritos, los clásicos frituras japonesas, frituras chinas, frituras asiáticas ahí para engullirte con de todo. Y si no, ah, mira, si no tenés las empanaditas chinas primavera, algunos patos laqueados, algunos pescaditos fritos, ahí, mira cómo se engullen las patas de patos, no son patas de gallinas o de cerdos, o de patos, o de mutantes, o de ornitorrincos, perris y algunos peluchines que, mira hay desquiciados, hay de todo, tenés los furrescos de Sonic, que están bastante buenos tenés los peluches de Dragon Ball algunos, tenés algunos de Naruto o unos ponis, unos llaveros ponis que están a 1200 ¡Fua! bastante bien, y como les venía diciendo arriba, está todo decorado con algunas lamparitas chinas. Eh, ah, mira, un Pikachu, un Charizard, un Squirtle, una Vaporeon, una Mew. También puedes encontrar ahí. O oh, la típica golosinería que está en toda la ciudad. Ya es, te digo, ya es una cadena nacional. Después también pusieron en medio de las calles donde hay de todo, pasa de todo. Hay mucha gente, de verdad. Pusieron una pantalla y la típica tienda de Feng Shui que te dará felicidad. Con el logotipo de vamos a Argentina. ¡Vamos! Aguantando el fútbol siempre. Después nos encontramos con Casa China. A ver si podemos entrar en Casa China. Tenés mucho, mucho, mucho para poder comprar acá. Pero no, había mucha cola. Había mucha cola. ¿Y qué tal en esta esquina del restaurante chino? Como verán... Se ha copado en la calle. Esto es un festejo casi mundialista. Pasamos por Tinaco. Pasamos por Sarco Y te digo, sigue habiendo filas para entrar. Hay más filas que la FIP En Sarco tenés cositas de bazar muy copadas. Era un conejo dorado. Un conejo dorado ahí impreso. Me copa. ¿Qué más cositas de bazar puedes encontrar? Porque si es bazar y es chino, va de la mano. Va de la mano totalmente. Y tenemos Asia Oriental. Este ya es más como supermercado. Acá ya puedes comprar de todo, todo sellado, todo encerradito. tenés latas de gaseosas. Tenías antes algunos postitos de comidas dentro de Asia Oriental. Pero. También hay fila, hay fila también al costado para los restaurantes de ramen, tenés ahí a Asian Shopping, que también tiene su ramen ahí instantáneo, o comida al peso también. Pero bueno, los que no tienen mesas se están comiendo ahí, se están ahí agrupando en la veredilla, bajo el sol. Nos encontramos también con Pop Ramen, que tiene algunos convitos de almuerzo. <coughs> Y te digo, te digo, te digo, te digo, puedes elegir un Takoyaki a 1100, tenés el ramen tradicional, tenés algunas bebidas heladas de matcha. Al costado tenemos Nobiru y Orizuru. Orizuru tiene más dulces, pero Nobiru sí tiene también ramen y cositas así para comer bien salados. O no, Takahashi. Pero bueno, después nos encontramos con... A ver, esta es la tienda más grande de Nobiru. El de la esquina. Este ya tiene mesitas muy copadas, pero... Por Dios, más filas. Claro que sí, estamos en Filalandia. No es el año nuevo del conejo, es el año nuevo de las filas. Perdón, señora. A ver si tenemos acá la carta de los diferentes tipos de ramen. Tienen una gran variedad. Tienes algunos tapeos a 4400. Tienes las bebidas, los helados. Todo de Novirus. Y Sashawakan. Y... Tapas Y sayakas, creo que se llamaba El tipo de comida Bueno, no lo sé, no sé, japonés Perdón señora que se me cruza en el frente Perdón señora que está ahí al costado sentadita Pero esta fila es enorme Vamos a ir al siguiente, a la siguiente fila Ahora nos encontramos en la fila del Malatán El Malatán es un restaurante también Completito Con algunos combos V-Like tenemos al lado, tiene el combo de hamburguesas Fritas, con papitas Hamburguesas de pollo En v like tenés, es como McDonald's pero de pollo no tiene juguetes, pero tenés patitas muslos, ¿Eh? no tiene mesa afuera, pero tiene postres tiene café, tiene té con fruta a ver si echamos un poco de fruta pero este no tiene fila, ¿Qué loco pasamos al frente y ya tenemos otro restauronazo que, mirá cómo está por dentro, está lleno de camarones está lleno de camarones este restaurante, ahí hay un camarón tratando de salir eh, señores, detengan a ese camarón con lentes, pero bueno, bueno, bueno vamos a ver si en la siguiente cuadra nos encontramos a Fujisan. San es un restaurante que podés pedir su comida a través de pedidos ya eso está bastante bueno, tiene platos japoneses platos Nikkei, sushi, postre de casa de té, esto es más japonés más japonés es ese restaurante y seguimos con el tour de las filas, el tour de las filas no se agota, sigue todo el día, sigue toda la noche Y ahí nos encontramos con Tina y que tiene algunas latas de gaseosas, alguna mercha recién traída de exportación total Así que podés meterte en esta fila para descubrir lo que es Tina y a ver si puedes ver algo y no pero bueno, seguimos, vamos a ver que nos vamos a encontrar con un escenario al final de este evento, donde van a haber música, cantantes y de todo, para que disfrutes de este gran día. Somos Terracine, un saludo enorme a Mauro Sábala y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Oh, vamos a ver si llegamos al final, al final donde está el dron, el dron volador. En que en el año nuevo chino nosotros normalmente vimos juegos artificiales y que eh, representa eso. Bueno, eso representa que, es que todos los malos del año pasado eh, se van y se desaparecen. O sea, pasado pisado y lo bueno va a venir. Ahora, pasado pisado, y lo nuevo. Venga lo nuevo. Exactamente. Entonces, con la vida, eh, con la, vida eh, con la vida. Bueno, bueno, un aplauso enorme para las chicas y gracias que mata tan lindo para arrancar el agua. Salimos con un aplauso la Muy bien, ahí veo un intruso soltando los hielos. Vino Cake, Cake con su son? dron. Saluden al dron, que <risa> dice va. Ahí va, ahí, ahí va. Ahí viene, ahí viene. Tu estómago o tu panza que hace ruido. ¿Tanto se escucha? Sí. ¿Estamos con hambre? Es hora de ir a comer algo. No nos, no nos quieren dejar ir. a comer ir. algo un ratito. Los invitamos a recorrer los locales gastronómicos, a buscar algo rico. Aprovechamos un ratito para recorrer, para alimentarnos, para hidratarnos. Para tomar algo fresco es importante, por favor. No queremos que nadie se sienta mal. Así que tomen agua, tomen un jugo Sí. Ufa. Sopa de, de, de aleta de tiburón Ay, bueno, sí, sí Decí Vas a buscar tu sopa de tiburón Después contanos si Contanos ¿sí? cómo estuvo Ah, tengo que hacer una aclaración de una señora que, que, no, que no la vi, la tenía que al costado La señora de Ballester Exacto Acá la señora de Ballester me recuerda que, que no la mencioné Bueno, entonces nos vemos en un ratito Vamos a dar una vuelta, a comer algo Hidrátense bien, por favor Manténganse frescos Y nos vemos en un rato